Hola amigos, ¿cómo están? El siguiente video es o trata sobre eh, el próximo plebiscito que va a tener Chile acerca de aprobar o rechazar una nueva constitución. Acá las cartas están desplegadas y Mar y les voy a explicar un poco cómo está la tirada, ¿no? Por un lado está el gobierno, por otro lado está la gente, Chile en general, su sentir y una predicción acerca de la prueba, y luego voy a hacer. Una, lo mismo acerca del rechazo. Bueno, comienzo. Con respecto al gobierno, aparece el ocho de espadas, el loco y ahí la justicia. Lo que a mí me dice es que el gobierno, frente a la opción apruebo, eh, está actuando muy sobre la marcha, de forma muy precipitada. Eh, por ahí se siente un poco acorralado, no sabe eh, cómo salir del paso, ¿sí? Eh, con respecto a la gente, eh, aparece el 8 de copas, el 6 de copas y el 9 de copas. Lo que me habla de que la gente tiene esperanzas, pero también siente una nostalgia... Sobre, eh, sobre la opción apruebo eh, hay una nostalgia de, de esa alegría que hubo en el plebiscito del 88 cuando eh, digamos eh, sale Pinochet y eh, comienza otro periodo en Chile entonces hay una nostalgia de esa época porque hay cierta separación dentro de la gente es como, ok, dicen apruebo pero, pero no, no me cierra del todo sí es como que la gente dice apruebo, sí, pero no me convence del todo eh, tanto para el gobierno como para Chile en general esto ha sido eh, realmente eh, un proceso muy doloroso eh, que eh, están tratando de sacar a flote eh, así eh, haciendo llegar el sentir ¿no? Eh, esto es lo que me pasa esto es lo que siento no es, no es algo tan eh, maquiavélico no es una operación maquiavélica yo no lo veo así al menos sí sino que es un sentir que tanto el gobierno se siente uh, un poco inoperante como la gente siente que eh, falta eh, quizás más esperanza más esperanza o ilusiones más concretas frente a, los, a la opción a prueba ¿sí? ahora eh, la predicción <coughs> bueno, no va a estar fácil eh, o sea yo diría que sale la prueba pero no va a ser eh, no va a ser una, eh, no va a ser algo que gane de forma eh, contundente, no, va a ser eh, por nariz, va a ser un, el, el tanto el apruebo y el rechazo, van a estar de forma muy equiparada, porque ninguno de los, de los dos bandos, digamos, eh, de las dos perspectivas quieren perder ¿Sí? Pero veo que se, ven, se, se ve una mejor proyección para la prueba ¿Vale? Pero si lo vemos desde el punto de vista como de, de la épica Es por nariz eh, es, es por muy poco Veamos qué pasa con el rechazo. Entonces, acá. El rechazo. Digamos. Estas cartas que ven acá son el gobierno Estas cartas que ven acá son lo que siente la gente respecto al rechazo ¿sí? y ahora vamos a ver como una proyección referente a eso Ok, les comento, con respecto a, a, a la línea del rechazo, eh, el gobierno eh, aparece en las siguientes cartas, el 4 de copas, el caballo de copas y el 4 de espadas. Lo que me habla de que el gobierno, eh, frente a la opción rechazo, está viendo la situación Um, como una encrucijada eh, como un momento eh, que no sabe eh, digamos es como tanto para, para el apruebo y tanto para el rechazo es como que no, no tienen una eh una claridad sobre sobre lo que apoyan, ¿no? Es como que quisieran siempre quedar bien con todos. Y en, en cuanto al rechazo, veo que siempre están mirando el pasado, lo que fue, ¿sí? Hay un desánimo emocional acá y, y, y también una encrucijada bueno para dónde tiramos líneas así veo el gobierno vale con respecto al, a la gente si bien la opción eh, la opción rechazo presenta las siguientes cartas el 10 de oros el 9 de espadas y la sota de bastos para mí Habla de que, si bien es cierto, el rechazo pudiera dar una sensación de, de seguridad, ¿no? de, de, tener las, de, de que acá nada va a cambiar, por lo tanto vamos a estar seguros. Pero que también esa opción no los convence del todo, eh, porque siento que por ahí... Eh, es como que se pregunta bueno, y si a ver, tenemos esta oportunidad y si rechazo estará, estará bien y si no, no no veo tampoco una decisión clara hay mucho eh, sobre todo en la opción rechazo hay como mucho eh, come come no como que piensa mucho eh, sobre, sobre esa opción eh, tanto para el gobierno como para el, digamos, el, el pueblo de chile esta opción crea división sin lugar a dudas eh, eh, la gente se dispersa no, no hay una claridad sí? Eh, a contrario que con el apruebo que es como que en, en, en el sentir de ambos hay una tristeza de decir, bueno, tuvimos que llegar a este punto para lograr esto pero en el rechazo yo veo que hay división ¿sí? que no, no, no hay cosas claras ahora, la proyección Yo veo que eh, la, la gente que, apro eh, que aprueba el rechazo, por decirlo así, o que está a favor del rechazo, ha eh, invertido tiempo, ganas, para que esto surja, pero no no termina de, no termina de, conven de convencer. Eh... Según mi pronóstico, ¿sí? se ve... Le, le, les voy a decir las cartas. Bueno, se ve la muerte y el 3D de copas. Para mí el rechazo no gana. Eh, para mí el rechazo simplemente no gana. Hay división. Eh, no, lo, eh, no lograron convencer a la gente de que esto era una alternativa segura, sino que hay mucho miedo. A, ¿sí? Eso es lo que yo veo. Por eso que no ganan. No es porque eh, no hubo una buena estrategia, porque sí quisieron hacerlo con el 6 de bastos. Pero también hay cierta culpa con el 8 de espadas. ¿No? Entonces, yo veo que para el futuro, rechazo no gana y sí gana la prueba. Esto es una proyección. No, no se pongan intensos. Esto es al menos lo que me dicen las cartas a mí. Espero que, bueno... Que esto les sea de utilidad. Y los espero en alguna lectura del tarot por ahí. Para eso suscríbanse al canal. Eh, y eh, para que sepan cuándo me conecto. Para las lecturas y todo eso. Muchas gracias por estar. Y que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.